Hola, señora. Yo quiero una dona, por favor. Una dona es muy sabrosa. ¿Cuánto cuesta? ¿Diez dólares? Está bien, está bien. Muchas gracias. Que pasas un buen día. Adiós.